Este, sean muy bienvenidos hoy el tema es un tema que se las trae porque a veces uno no sabe cómo educar el corazón o educar con el corazón porque preparando la charla eh, viene a dar a lo mismo tiene la misma raíz digamos y, y el mismo enfoque este, yo bueno tengo 42 años de estar tratando de educar sin embargo eh, Vamos a ver si desde que empecé mis estudios lo entendí bien o no. Eh, y es muy interesante. Y no es solo para educadores, sino para tantos roles que tenemos, como tíos, como este, padrinos, como abuelos. Así que nos sirve a todos, okay Y a mis colegas educadoras, por supuesto que también. Pero todos tenemos que educar el corazón, ¿sí o no? Muy importante. Para iniciar con nuestra charla, les traigo algo para... Eh, algo de tarea. Eh, vamos a hacer grupos de cuatro, no más de cuatro, por favor. Y tenemos solo cinco minutitos para contestar algunas preguntitas que tienen relación con el tema, ¿de acuerdo? Luego venimos, les tocó la campanita, bonito, ¿verdad? Elegante y, y muy sutil. <risa> para que luego regresen, ¿verdad? Y este, vamos a participar, tal vez no todos los grupos, para que el tiempo no se nos vaya muy rápido, pero para escuchar al menos respuesta de cada una de las preguntitas, que son cuatro. ¿De acuerdo? Entonces les va a tocar eh, este, a algunos grupos no de Les voy a leer las preguntas para que todos se enteren de todas, mientras se ponen de acuerdo. Eh, no, mejor tres o cuatro. Bueno, voy a leer las preguntas para los que nos están viendo. Bienvenidos. Eh, la primera pregunta es, ¿qué experiencias o vivencias de su infancia o de su adolescencia, tanto en el hogar como en la escuela o colegio, recuerda con especial cariño? ¿Cuál vivencia o experiencia? Siempre las hay, ¿verdad? La dos, ¿qué entiende por educar con el corazón o educar el corazón? ¿Con qué tipo de acciones en la educación de los niños y las niñas usted no está de acuerdo? Y la cuarta y última, ¿cuáles acciones cree que le han dado resultado a usted o al encargado de los hijos, sobrinos, nietos, para corregir, entre comillas, conductas no deseadas? Entonces, para los que nos están escuchando, estas están distribuidas, estas preguntas en los grupos, pero solamente es una por grupo. Bueno listo, cinco minutos bien, entonces vamos a reunir todo eso en lo que yo investigué y básicamente es desde mi propia experiencia okay, que armé la charla en realidad porque es una es algo que, que yo he vivido por muchos años y que precisamente no lo aprendí en las universidades ¿verdad? Eh, entonces uno se pregunta ¿qué es educar? Lo primero que a uno le enseñan es, ok, educar, eh, hay un planeamiento, hay un currículum que hay que cumplir, un programa, ¿verdad? Hay que corregir, hay que ubicar al niño de cómo comportarse, etcétera, etcétera. Entonces, como muy cuadrado, ¿verdad? Y este, así es como uno inicia. Sin embargo, eh, a mí siempre me ha fascinado desde pequeña, en realidad, el tema de la educación y di clases de guitarra adolescente a niños pequeñitos, me encanta trabajar con niños de año y medio en adelante, entonces es, es muy rico porque uno ve cómo ellos van adquiriendo todos los aprendizajes desde esa edad, año y medio, ¿verdad? Tenerlos media hora cantando, porque bueno, para los que no saben mi, mi especialidad, lo que a mí me encanta es la música, ¿verdad? Y ha sido una estrategia que yo he utilizado siempre desde que arranqué hace muchos años, ¿verdad? Como maestra de grupo, fui maestra de grupo 26 años, y ahora estoy nada más en el tema de la música, eh, de nuevo en las escuelas, pero ya desde el otra el otro parte, ¿verdad?, con la educación musical, pero siempre involucrada al currículum. Entonces, esa es una de las cosas que por ahí los que dijeron de arte, definitivamente sí. Es decir, cuando yo inicié mi carrera como maestra preescolar con un grupo de 25, 30 niños, yo decía, ok, me enseñaron que hay que hacer esto y esto y lo otro, pero, ¿y la música dónde queda? ¿Cómo le hago, verdad? Entonces, empecé a idear mi propio método para enseñar, que mi tesis de grado fue precisamente eso, un legado de toda mi experiencia a mis colegas, ¿verdad?, que vienen atrás, de cómo la música puede enseñar matemática, cómo la música puede enseñar lenguajes, estudios sociales. Entonces, era para mí muy divertido. <risa> en realidad, la que más se divertía y se divierte soy yo. Entonces que si los niños, bueno en ese entonces era preescolar, así que daba clases a, a niños de prekinder de tres años y medio, entonces si necesitaba los colores, entonces eh, pañuelos de colores, una danza con, con colores verdad, amarillo, la canción del pato amarillo, y todo entonces eso es lo que se llama realmente un programa integral, porque a veces las opciones de, de centros educativos te dicen así, ¿verdad?, entonces es un programa integral y tiene esto, tiene lo otro, y, y vos ves y no, está segregado, no es exactamente todo armónico, ¿verdad? Entonces cuando se habla de un programa integral, es ahí las artes a favor de la educación y no la educación por la educación solamente, o lo que entendemos por educación, ¿verdad? Entonces esa para mí ha sido una herramienta buenísima eh, que... En el momento en que, bueno, tenía que evaluar, ¿verdad? Y me pedían ciertos parámetros que en preescolar es cualitativo, no cuantitativo. Entonces, este, yo veía cómo los niños habían acelerado su aprendizaje, pero vertiginosamente. Y yo tenía también cómo compararlo, digamos, con compañeras del mismo nivel. Entonces, por ejemplo, un libro de Linda Casuga, que es maravilloso si ustedes quisieran eh, verlo, ¿verdad? Eh, buscarlo, se llama el aprendizaje acelerado. Entonces, ¿cómo la educación musical, el teatro, la danza, la pintura va a favorecer a la aceleración del aprendizaje de los niños? En el caso de escuelas privadas hay que, hay que hacer unos siete libros <ríe> en el año, ¿verdad? Donde los niños pasan eh, trabajando mucho en sus hojas de trabajo, ¿verdad? En mate, inglés, eh, en aprestamiento. Entonces, yo decía... ¿cuándo voy a terminar todo esto y cómo lo hago? Entonces, como lo hacía era saltando las figuras geométricas con una canción o con una música X, ¿verdad? Eh, o trabajando en la arriba y el abajo, adentro y afuera, con danzas. Y cuando ellos iban a hacer a nivel escrito todo, era así, rapidísimo. Es decir, se si habían ya, habían incorporado esa forma de, de aprender, que ahora estábamos hablando un poco, eh, y quiero hacer mención de Garner, que es una uno de mis autores favoritos sobre las inteligencias múltiples, no todos aprendemos igual, ese es un hecho, ¿verdad? Por ahí hablaron de ritmos, hablaron de ritmos de aprendizaje, claro, si a mí me hubieran enseñado matemáticas moviéndome, uh, sería como, no sé, muy buena, <risa> pero no, entonces todos esos han sido descubrimientos, paradigmas, que, que bueno, que algunos autores se han, se han este, lucido, donde algunas escuelas los usan, otras no, otras son más eclécticas, pero si uno se basara en el constructivismo de Garner, digamos, donde precisamente el facilitador es el, la persona adulta, llámese educador, llámese abuelo, llámese tío. Porque igual en la casa es lo mismo, el niño pregunta mucho, el niño quiere aprender mucho y lo encasillamos siempre en, el mismo, en la misma forma de, de que aprenda, ¿verdad? Entonces, el niño construye su aprendizaje a partir de sus experiencias previas, todos tenemos experiencias previas diferentes, ¿ok? Entonces uno no puede ser como el muro de Pink Floyd, ¿se acuerdan? We don't need more education, es terrible porque ahí lo ven a uno en esa película como un muro en la pared, y todos igualitos, y hay una escena que a mí me impactó, yo la vi hace mucho tiempo, que pasan los niños como en una cuestión de esa de carne molida, <ríe> eh, y, pasan, y salen exactamente todos iguales, como clones, eso no es la educación eso no es, ¿verdad?, porque no somos clones, no somos iguales, algunos aprendemos kinestésicamente, digamos, las inteligencias son muchas, la parte lingüística, ¿verdad?, o la visual, o la sinestésica, la espacial, la musical, entonces hay muchas formas de aprender, ¿verdad?, este, y es muy interesante, entonces, ¿qué es educación realmente?, educar para la vida, y como bien todos dijeron, la maestra que llegó al minito porque lo dejó el bus, es decir, uno aprende en el mercado, aprende en el bus, aprende en el hogar, aprende en todos lados, ¿verdad? Y se supone que en la escuela. <risa> Pero se le ha delegado a la escuela la toda la responsabilidad de la parte curricular, es cierto. Y depende de, pues, el educador, eh, que uno tenga un énfasis más allá de, es decir, no es solo educar la razón, como por ahí lo dijeron, muy bien dicho, sino el corazón también. A nivel de, de la parte emocional, a nivel de los valores, que a eso es lo que yo quiero llegar, porque a mí me ha dado muchísimo resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, este, se aprende en todos lados, no solo en la escuela, ¿verdad? Y en la escuela deberíamos más bien educar como si fuera así, una parada de bus, un mercado, todas esas experiencias tan lindas que ustedes contaron, ¿verdad? Eh, también está, por ejemplo, dentro de los paradigmas de Vygotsky, que él habla de, de aprendizaje. Eh, donde el contexto sociocultural y la emoción es, son vitales, ¿verdad? Lo que son las relaciones con la familia, este, las relaciones con los compañeros, todo es vital para aprender, ¿verdad? O si no, a Usubel, donde él habla y enfatiza que el aprendizaje tiene que significar algo, tiene que ser significativo. Entonces, ¿para qué aprendemos? Por una nota, por, eh, como decían por ahí, ¿verdad? No, aprendemos para la vida. Porque que la matemática nos ayude realmente a subirnos a un bus o, o hacer nuestras cuentas eh, y, y ahorrar bien para no meternos en tortas eh, de, de numeritos, ¿verdad? Eso, educar para la vida. Pero más allá, saber que cuando un niño, sea en la escuela, sea en el hogar, se porta mal, es decir, está como muy inquieto, rebelde, es porque está, se desadapta en el sentido de que no, la educación que se le está dando no le está sustentando. Hay una, una cita que a mí me gusta mucho, desde mucho, que dice la desadaptación de un niño al mundo, que se manifiesta generalmente con problemas de comportamiento, aquel chiquillo que no se queda quieto, que, que termina rápido y le jale el pelo a la compañera, o en la casa, es inquieto, todo le aburre, ¿verdad? Eh, así es como se manifiesta. Con problemas de comportamiento, de aprendizaje escolar, puede ser considerada como una denuncia al medio social que no logra satisfacer las exigencias del desarrollo que él necesita. Precisamente. Un niño que está bien entretenido y muy alegre, no se aburre, no molesta, ¿verdad? A veces a mí me pasa que me dicen, ¿cómo te fue con tal niño, verdad? ¿Por qué? No, es que es imposible. Sí, no, en música él, fascinado la vida, ¿verdad? Claro, está entretenido, está, ¿verdad? Y como yo soy de preescolar, pues yo llevo títeres, láminas, este un montón de chunches. Yo, yo voy todos los días a mi trabajo con valija, digamos, ¿verdad? Aparte de la guitarra. Sí, saco títeres y, y cintas de colores. Entonces, ¿cómo un niño no va a estar feliz así? ¿Verdad? En el hogar es lo mismo. Tenga muchos cuentos, títeres también. Y, y que todo, bueno, a lo que quiero ir exactamente es a que... Es, es cuestión de una mirada, educar es una mirada, hacia adentro o hacia afuera, como ustedes elijan. Si es hacia adentro sería mejor, ¿verdad? Porque están viendo realmente, primero, por ahí lo dijeron muy bien, al propio ser, ¿verdad? Es decir, yo, porque por ahí dijo alguien, no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo construyo mi ser, vuelvo a, a la esencia mía, que yo tengo tantas, tantas virtudes que puedo regalarle a los demás, porque para mí es como un regalo, ¿verdad?, eh, regalar alegría, regalar paz, realmente eh, es, es complicado. No les digo que ser educadora y, y a veces con 40 niños, con muchas condiciones y sin mucho apoyo, en el caso a veces del ministerio, digamos que son muchas, la, es mucha la población y, no, y hay un solo orientador para muchos niños, un psicólogo, que los psicólogos también, ¿verdad?, Se quieren volver locos con tanta población. Mantener ese estado de tranquilidad, de paz, de equanimidad, de, de amor, es complicado. Pero entonces por eso hay que trabajar en uno mismo primero. Y si a uno le apasiona esto, es más fácil, es mucho más fácil, ¿verdad? Este, como les digo, yo tengo 42 años y no me canso y me, me encanta mañana tengo que estar ya dando clases temprano. ya todo lo he listo, mi malija para estar aquí, ¿verdad? pero realmente me encanta, ¿verdad? ahora, el educador a veces se siente con mucho miedo y por eso la careta como de bravo o el papá, porque no ven no, no, uno no tiene un manual debajo, a ver, y bueno, ¿cómo se educa a un niñito, ¿verdad? o a un nieto o a un sobrino, no hay manuales hay muchos libros, pero pero en realidad esto es toda teoría, ¿verdad? Y, y cuesta muchísimo. Eh, y entonces, en el fondo, a veces lo que pasa es que tenemos miedo, inseguridades, ¿verdad? Y temores de que no hacerlo bien, o, y nos pasamos. Entonces, la careta de bravos, ¿será que me funciona gritar? ¿Será que me funciona hacerle ojos como antes? Dice mi mamá que la, la abuela, ¿eh? con solo un o, así ojos que le hacía, ella se ve todo lo que le había dicho no, no, eso no es, no es lo adecuado no sirve gritar, no sirve hacer así en un pupitre o un zapatazo, no sirve ¿verdad? Eh, por ejemplo, algo que yo utilizo muchísimo y me da resultado por allá hablaron de conductas, bueno ese es el conductivismo que tiene sus partes buenas y otras no tanto porque es como la ratita que hace así, se le y le calquecito. el quesito ese es el conductivismo entonces es una reacción y una respuesta a un estímulo pero, digamos, yo es un tipo de conductivismo, pero bonito. Es decir, eh, para dar todas las reglas, digamos, que los niños se ubiquen, porque sí, hay que, hay que ubicarlos también, ¿no? es que a veces nos vamos por el blanco o por el negro. Dicen que los abuelos son alcahuetas. Yo estoy iniciando hace tres semanas como abuela y espero, ay, díganme, ay, <risa> espero no extralimitarme, de verdad, de verdad, porque... Porque a veces se dice que son alcahuetas, pero tan alcahuetas que son demasiados permisivos y, y desautorizan a los padres. Es, es terrible. Y los niños de verdad que se aprovechan de eso. Y en escuela ¿ve? se les olvidó todo lo que los papás les pidieron, tal vez con mucha rigidez, y el abuelo todo relajado. No sirve, no, tampoco sirve, ¿verdad? Los extremos no sirven. Entonces, por ejemplo, ¿qué de conductivismo yo rescato? Que cuando ellos van a hacer fila para el recreo... O que hagan silencio, o que guarden los materiales de música, yo les canto. Entonces, por ejemplo, yo les canto: a guardar, a ordenar cada cosa en su lugar. ¿Cómo creen que lo hace el niño? Ni protesta. ¿Por qué? Vamos a guardar. Pero entonces, a veces eh, hay palmadas, eh, Bueno, si no guardan, no hay merienda, o si no guardan, ¿se qué hace y recree usted? <coughs> no resulta. Igual no van a guardar. Entonces, eh, los, los chicos cantan, las la musiquillas se llaman consignas musicales, ¿verdad? Y para todo, para dar alguna ordencita, digamos, por no llamarlo orden, una indicación, canto. Entonces, silencio, silencio, silencio, por favor. Y ya. Mágico. Yo no guardo nada, puede quedar el piso lleno de bolas de colores. Y yo canto y canto, y ellos fascinados, porque entonces qué bonito eh, guardar así, ¿verdad? Pues me acuerdo que una vez una mamá me dice ¿y ahora qué hago el año entrante sin usted? claro, yo estaba X nivel y ya el chiquito creció y va para el otro nivel ¿por qué? y es que todo Sergio lo canta yo le digo en mi casa Sergio, vaya a lavarse los dientes estamos a los niños de 4 y 5 años y Sergio inventa canciones los dientitos a lavar, a lavar ¿y ahora qué hago sin vos? Y le digo yo, nada, sígale cantando, entonces, sí. es una excelente estrategia, vea que sí resulta. Claro. <ríe> y entonces, bueno, eso del conductismo rescato eso, pero lo transformé, ¿ok? En bonito. <ríe> Más o menos, sí. Entonces, bueno, este.. Eh, por ejemplo, ahora que hablo de temores, eh, yo estoy en un programa maravilloso que se llama Música para la Niñez, que es con una población de alto riesgo, con familias alcohólicas, bueno, drogadictas, que son los Censinay, y son miles de chicos. Son maravillosos los Censinay, yo los conocía también. El servicio empezó por servicio de nutrición y ahora están metiendo educación. Y dentro de la educación, UNICEF está aportando la parte musical. Es una maravilla. Entonces, bueno, eh, se trata de capacitar a las personas que están, que no todas son maestras, eh, que están con estos chicos, atendiendo a estos chicos, capacitarlas de cómo involucrar la música en todo momento, exactamente como yo siempre he trabajado. Así que cuando a mí me, me contrataron yo, ups, genial, es lo mío, ¿verdad? Me siento como la ranita en el charco, ¿verdad? Pero, me dice una señora, pero vea, usted tiene que supervisar y sentarse a observar a las muchachas, a que todo lo cumplan, y yo vea, no me han contratado, dije ya no me contrataron con lo que voy a decir, pero le dije, no vea, yo las voy a acompañar si me lo permiten, yo soy docente y que se me siente alguien ahí con una computadora o apuntar lo que yo estoy haciendo, no, no resulta, si ustedes me lo permiten, yo las voy a acompañar, verdad voy a cantar con ellas, entre ellas y yo vamos a dar la lección a los chicos, y, y genial, yo sé que el resultado va a ser mejor no tienen idea de los resultados cómo se empoderaron esas muchachas todas valiosísimas que las invité a ver el programa, Hola chicas <ríe> y, y sí, maravillosas eh, capacité a 60 de la zona de Cartago viajé por todos los establecimientos que eran 11, parecía Uber, yo de Capellades pasaba paraíso, de paraíso a Tierra Blanca para visitar a los chicos los chicos tuvieron en cuatro meses cambios impresionantes gracias a la música Claro, ellas trabajaban todo lo que tenían que trabajar, los colores, esto, lo que yo les estoy diciendo, pero ellas mismas y yo en cuatro meses vi cambios impresionantes. De chicos que no hablaban muy claro, con solo cantar y cantar, ¡trim! se echaron a hablar más claro. Chicos tímidos, temerosos, que vos los veías así empoderados, felices, chicos tristones, lo mismo, o chicos que les costaba el tema de, de la violencia, verdad, que eran como un poquito... Eh, con conductas así, cambiaron, se hizo una sistematización a nivel de toda la zona, por gente externa, y eso reflejó y a, eh, el, el programa. Ahora, se hizo, fue tan exitoso que, que se nacionalizó, entonces ahora voy por todo el país capacitando. Eh, las, las muchachas me decían, eh, solo el día cuando se les entrega la leche, porque hay un día que se les entrega leche, hay tanta, tanta presencia de padres, y en sus talleres porque al final eh, lo que hice fue invitar a los papás a no un show, invitarlos a participar en los talleres con sus hijos, y llegaba casi el 100% en todos los establecimientos, y se llevaban a la abuela y a la tía y a la chiquita y a todo mundo, ¿verdad? Y, y entonces, ven, eso es lo que por ahí decían, no sé quién fue, por aquí al centro, de las artes, de la música, eh, mueve, ¿verdad? es mágica, ¿verdad? Entonces, bueno, aprender así realmente es significativo aprende, ¿verdad? Entonces, ok, eh, me voy para atrás, entender el ser primero, como padres, como abuelos, como maestros, primero querernos, amarnos mucho, tener mucho auto-respeto por nosotros, para así poder dar con ese mismo amor y alegría a los demás, ¿ok? Luego, había una cita por ahí que, que yo no entendía muy bien porque decía, el ser buen educador implica entender el alma del niño ahora que te, estoy aquí en Brahma Kumari, ya entendí, y los que han llevado el curso pueden entender muy claramente, decía, aquí es el alma del niño. Si sí, yo, como que decía, bueno, me imagino que es entender cómo es el niño, pero más allá de la educación, y sí, exactamente, entender que están, que son con tantas virtudes, tienen tantas virtudes, tantas cualidades, tantas potencialidades que desarrollar, eh, tantas especialidades, y que son tan capaces de, de emergerlas. ¿Verdad? Y, y eso es entender el alma del niño, pero primero la de ustedes, ¿verdad? El ser el primero y luego el de ellos. ¿Y qué ha aprendido del niño? Más que enseñarles, como les digo, la idea ha sido enseñarles siempre así para la vida y a través de la música, en mi caso, ¿verdad? Eh, es, eh, de, de ellos he aprendido mucho la honestidad, son cristalinos, son tan puros, ¿verdad? que ustedes saben que nosotros tenemos eso, tenemos el niño interno, el adolescente, el adulto, que muchas veces nos domina eh, la forma de ser de adulto y adolescente cuando nos ponemos berrinchudos ¿verdad? <ríe> y el adulto serio, ¿verdad? Que no reímos. El niño investiga, el niño se lanza, el niño es sincero, pero hasta, yo no conozco ningún niño que no sea sincero y honesto. Y les cuento una anécdota, yo podría escribir un anecdotario. Una vez, hace mucho tiempo, un niño, Carlos, me acuerdo, eh, yo andaba unos zapatos eh, de charol negro con un lacito de pelo negro me encantaban, eran muy suavecitos entonces Carlos me dijo una vez eh, "Teacher, usted solo esos zapatos tiene <risa> ¿cómo lo toma un adulto? uno dice, ¿qué le pasa? pero yo dije ¿por qué mi amor? no, es que, es que solo eso se pone yo no me daba cuenta y le digo yo, mi amor es que eras que son tan suavecitos y me gustan mucho, es por eso ¿Sí? Y yo después dije, uy, mejor uso otros, ¿verdad? <risa> Pero entonces, según una notas, llega la mamá de Carlos y me dice, teacher, usted me tiene que decir a dónde compró los zapatos negros, de charol con lazo de terciopelo. Y yo, ¿por qué? Porque mi hijo los ama. Es decir, dice que se ve usted tan bonita. Yo, bueno, así se me pegó un nudo, yo decía, la honestidad ahí, enfrente, ¿verdad? Una vez anduve con el pelo medio rojizo, tal vez se me pasó un poco, ¿verdad? Entonces una niña se me queda viendo, le estoy hablando a un niño de 5 años, 4 años, ¿verdad? Teacher, este, te ves bonita, pero más bonita te das con el pelo café. <risa> Les sale del corazón, de verdad, que un niño es impresionantemente. Entonces uno aprende más del niño que lo que ellos aprenden de uno, ¿verdad que sí? Impresionante, ¿verdad? Digamos un niño cuando uno mete la patita porque el adulto la mete, y es orgullosito, el ego no nos deja decir perdón, ¿verdad? No es así como, perdón, pero ahí la mamá, ¿cómo le voy a decir perdón, verdad? ¿Qué le dice uno al niño cuando uno se atreve y es valiente y le dice, mamá, me equivoqué, ¿me perdonas? ¿Cuál es la primera reacción? Así, ya, rápida, física. Sí, y cuál físicamente, ¿qué hace? Él? Un abrazo. Te hace así los brazos, te abraza, no te dice nada, ya está, pum, pum, se acabó. No tiene rencor, su corazón es tan puro, tan limpio, que deberíamos aprender a ellos, ¿verdad? Eh, tengo ahora, esa es actual, esa no es actual, tengo una chiquita que es demasiado entusiasta, ¿verdad? Una de prequinte, entonces de piedra Teacher, te amamos. Y todos, digámosle, te amamos. Te am y ya, ya, y gracias, mi amor. Es así como ese entusiasmo, esa alegría, esa contentera, ¿verdad? Que si uno estuviera siempre así sería tan liviano todo, tan, las situaciones no le afectarían tanto, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto aprende un niño? Porque uno dice, uy, ¿será que? No me está entendiendo. Bueno, hay programas, nosotros tenemos un programa que se llama Valores para Vivir. Eh, aquí, bueno, aquí vendían este, vendíamos este librito. Este es para de 3 a 7 años, hay para adolescentes y adultos también. Pero entonces, este el programa tiene mucho tiempo. Vamos a ver, aquí yo puse, aquí está. Desde el 2000 eh, se, se implementó este programa en más de 1,800 lugares en 64 países. Es un programa que eh, fue es de Argentina, si no me equivoco. Y lo que trata es de practicar, de vivenciar, de experimentar, por eso les pregunté esa, les hice esa pregunta, los valores. Porque ahora viene septiembre, el Día Mundial de la Paz. No se enojen, se enoja más bien, porque la mente no entiende el no, ustedes ya se lo han dicho mucho aquí. A ver, piensen en una conejita blanca de orejas caídas con un lacito rosado, ¿en qué pensaron? No piensen, ay me equivoqué, siempre me equivoco, no piensen en la coneja blanca. Era así como un mal chiste, ¿verdad? Es decir, si a uno le dicen, no piensen en la coneja blanca con orejas caídas y el acito rosado. ¿Qué pasa el niño? Ok, la mente no entiende el no. Entonces, dentro de las estrategias que les voy a dar para terminar el, en la charla, ya la voy a terminar, qué tristito que cantar, <risa> es que el lenguaje del no tenemos que transformarlo. Cuesta demasiado no te pares ahí, no cojas esto, porque te vas a caer, el niño entiende justo eso, entonces no te, no te pares ahí y me paro, no cojas esto, lo cojo, y no es rebeldía, es que la mente no entiende el no, y uno no, no uno eh, lo comprende de, igual, de, de, de, de otra forma, verdad. para no decir el no, verdad. entonces bueno, este, este programa de valores para vivir, como les digo, es un programa exitosísimo, donde a través de actividades muy lúdicas, con cantos, con teatro, con dibujo, se construye el qué el que es ser paz, qué es ser alegría, porque soy, entonces se interioriza. Entonces si uno va alimentando en los niños y ellos van entendiendo. Y a veces me dicen, pero entenderán. Bueno, digamos, hay muchas formas, ¿verdad? Por ejemplo, esto ¿qué les dice a ustedes, ¿qué representa de los valores o virtudes? ¿Es el la alegría. Ah, una alegría, una alegría, la alegría, esta es la forma como yo doy clases de música, pero a veces los papás me dicen, ¿usted da clases eh, de estudios sociales? No, de lenguaje, no, es que estoy ahí metida en todo, ¿verdad? Entonces yo en la parte, digamos, de valores constantemente estoy trabajando esto, entonces que ellos entiendan que son alegría, ellos son alegría, que ellos son sabiduría, que soy capaz, como por aquí dijeron, de discernir, de que si hago por este lado esto o esto, si escojo mal o bien, tengo mi consecuencia y sí mi responsabilidad. Eso es muy importante decírselos, ¿verdad? Anticiparlos como ustedes dijeron. Y esto representa la sabiduría, la estrellita que puede discernir y ojalá que discierna positivamente para que todo esté bien y armonioso. Aquí, el amor, somos amor, somos amor, ¿verdad? Entonces, este... Eh, entonces, usar este tipo de estrategias, ¿esta cuál será? Ay, Dios, dulzura. Dulzura. ¿Sí? Y muchas más, ¿verdad? Entonces, este tipo de material sirve muchísimo para los chicos pequeñitos de preescolar y no tienen idea lo que entienden. Una vez me dice un niño, teacher, quiere decir que si yo, si mi pensamiento no es puro, vean en la profundidad, ¿verdad? Quiere decir que entonces yo puedo pensar que, que mi compañero me cae gordo. Y yo sí, mi amor, y lo impactas. Somos como energía. Entonces, si usted está pensando algo negativo de su compañero, le está impactando y mal. Entonces, mejor hay que pensar siempre bonito. Hay que hacer las cosas bonitas, ¿verdad? Bien. Y, y lo que digas también. Que lo que digas no sea, no sea un basurerito o hediondito, sino flores con mucha fragancia. Entonces ellos lo entienden muchísimo. Ok, me dice otra vez otro día, en, eh, otro niño. Entonces si yo empujo a mi amigo, es una acción que no es tan positiva, totalmente negativa, mi amor, sí, es una acción que no es pura. Entonces la pureza la entienden así y ellos te dan mil ejemplos. Uno dice, ay, cinco años, cuatro años que van a entender. Claro, ¿y por qué lo entienden? Porque no tienen lo que ya tenemos el adulto, todos esos aprendizajes y hábitos que la vida te ha dado y que te han enseñado a hay que hacer así, a qué hay que hacer allá, eh, y, y ellos no, todavía están en proceso de aprendizaje, por, por eso es tan importante que crezcan con un aprendizaje significativo, con una educación para la vida, ¿verdad? Y que más allá que la mente este, eduque en su corazón. Bien, aquí en nuestro, en Costa Rica, nosotros, este, un grupo de acá, de, Bram, de Bram, este implementamos el programa Valores para Vivir. Eh, siete años, estuvo siete años aquí en el centro, pero también estuvimos en Transitarte y estamos en Transitarte, siempre nos invitan. Eh, no solo a participar con meditaciones y charlas, sino siempre tiene que estar el grupo de niños, talleres para niños, y se basa en todo esto, en canciones que tengan que ver con educar para la vida, con mensajes bonitos, teatro, cuentos especiales, si escogen películas, videos que sean como de esta orientación, todo eso, porque el niño ahora está tan tecnológico que para que haga silencio toma el tablet. Y entonces buscan, ¿verdad?, jueguillos ahí que no son significativos. Si es así, primero, dosifiquen muchísimo el celular o la tablet, o lo que sea, punto com. <ríe> y segundo, escojan, escojanle realmente lo que sea significativo para ellos, para su vida, ¿verdad? Eh, estuvimos en la, en la Feria de Averde de Aramujes, aquí cerquita, muchos años también, todos, bueno, una vez al mes, estuvimos en aquel festival, que bueno, festival no, era Enamórate de tu ciudad, que era maravilloso y lo quitaron con el cambio de gobierno, lástima. lástima, porque ahí daba mucho auge a los artesanos nacionales, al teatro, a la música, a la danza, y siempre Valores para Vivir de Brahma Kumaris estaba ahí presente. Bueno, hicimos ya una versión nuestra, ¿verdad? Muy, muy nuestra también. En, en, nos han invitado al colegio de psicólogos, este, y hemos estado en muchas actividades masivas donde tenemos niños de todas las edades porque eso también yo lo fui aprendiendo con la experiencia porque Piaget te enseña, de cero a tantos el niño tiene que comportarse así, de dos a tres y entonces no, no, no enreden edades y mi, y mi experiencia me ha dicho, sí, yo he trabajado con niños de tres a, a seis, siete años todos se nutren a todos, todos apoyan a todos y cada uno aprende y adquiere lo que, lo que quiere aprender, o no lo que quiere, sino lo que puede, según su inteligencia, sus destrezas, su, ¿verdad? Entonces no hay que limitar, que tiene que ser esas actividades para cada edad, ya no, a mí la vida me enseñó que no es así, inclusive en tiempos de universidad yo ya daba clases, salí del colegio y me contrataron en una escuela a dar música, sin siquiera llevar las generales, ¿verdad? Pero pues, la música sí, la, desde pequeño entonces este, la profesora en ese entonces en paz descanse, me decía Marianela, usted no puede enseñarle más de dos estrofas a un niño de cinco años ¿cómo se le ocurre? y ayer dice estoy, estoy, <risa> y yo le decía disculpe, pero yo lo tengo en el campo de trabajo y sí sí lo hago y lo pueden hacer ellos entonces era una no me fue muy bien en esa materia <risa> en música, ¿verdad? porque sí, yo, yo le, eh, le decía no, si es que eh, los niños de, de ahora aprenden así. Imagínense los de ahorita, ahorita, en 2019, cómo van aprendiendo y acelerando su aprendizaje. Es muy diferente. Bueno, entonces lo que... Hay una frase también que dice, si lo escucho, lo olvido, si lo vivo, lo aprendo. Entonces volvemos a que hay que vivir, hay que experimentar todo lo que aprendamos para realmente que nos quede ese aprendizaje para nuestra vida, ¿verdad? Eh, hace poquito, bueno, en el baby shower de mi nieta. Este, me encontré con tres exalumnas que tienen ahora 34 años y yo las tuve a los tres años y medio y yo, no digan no digan cuándo fui profe de ustedes, ¿verdad? entonces claro, fue diferente ese baby shower yo no iba a hacer loterías y juego palabras y eso sino que hice dinámicas musicales, ¿verdad? muy diferentes, una orquesta con los 80 las 80 personas que mi hija invitó 80, casi 90 y entonces monté una orquesta, pero todo con música infantil eh, los pollitos en merengue, por ejemplo. <ríe> y fue lindísimo, ¿verdad? Entonces ellas luego se acercaron. Una de ellas me dijo: Ay, no, Tichernela, todavía me decía Tichernela, es que yo no olvido sus clases en preescolar. Esto fue revivir cuando usted nos daba clases. ¿Hace cuánto? Tienen ahora 34 años. Quítenles 3 años es decir, hace 30 años más o menos, de 29, y todavía se acuerdan, como por eso les lancé esa pregunta, ¿cuáles experiencias todavía mantienen ustedes? ¿Verdad? ¿Cuáles vivencias? Porque eso es lo que nos olvida en la vida, y por eso todos los cuidadores de niños o los encargados tenemos que procurar que sean experiencias de verdad significativas, ¿verdad? Sí, para mí fue impresionante, yo como que te acordás, si tenías tres años y medio, no no pudo, hasta canciones, da me cantó da una da canción, da por, por ejemplo. Lazım, bueno, entonces, este, las estrategias, ya para ir cerrando. Una de las estrategias es enseñar desde el autorrespeto de uno y de ellos, ¿verdad? Fortalecer, empoderar a los niños y a las niñas desde su autoconocimiento también. Cuando llegan y le dicen a uno, es que mi compañerito me dijo que yo tal cosa, y sos así. Usted vale mucho, usted tiene muchísimas virtudes, entonces empoderarlo, para que eso no le vaya a influir, como uno no le tiene que influir ese tipo de situaciones. Este, dos, transformar el lenguaje del no. Tres, que la mente no entiende el no, recuerden. Eh, cuatro, acudir entonces a cuentos, a, ya todo lo dije, la verdad, sí, música, teatro, todo este tipo de experiencias que son más significativas y que si tienen que enseñar algún concepto académico, pues que lo involucren ahí. Anticipar las situaciones, exactamente, dialogar con ellos, delegar responsabilidades, ¿verdad? Desde la empatía desde un trato sano, desde una relación sana. Se educa con el ejemplo, pero tenemos que ser coherentes. No pelear. Y en casa nos agarramos con el esposo, el novio, los hijos. No hay que pelear, entonces no hay que pelear, como por aquí dijeron o por allá, ¿verdad? No comentar cosas que enfrente de ellos, no desvalorizar, no, ¿verdad? Entonces hay que ser de verdad un ejemplo, ¿verdad? No mentir, dígale a tal que no, que me estoy bañando de no era que no había que mentir es decir, hay que ser coherente como adulto y lo más importante digo yo, es la, espacios también para meditación con los niños en este programa de valores para vivir lo hicimos y ustedes no tienen idea de la belleza si se ponen así, ¿verdad? En, como en posición del otro y de verdad que ellos todo eso lo interiorizan bien eh, a mí me entra, bueno, tenemos una práctica que se llama Traffic Control que nos entra una musiquita y paramos si podemos, ¿verdad? Este, y nos quedamos unos minutitos meditando, a mí me suena el teléfono, entonces me dicen los chicos tiempo para tus meditaciones, queremos meditar con vos, de verdad, y es una delicia porque entonces paramos un ratito, escuchan la música y, y de verdad volver a reiniciar la clase es una maravilla, ellos aprenden, a veces pues se les habla de reflexionar o de pensar porque meditar eh, a veces cuesta que se comprenda, ¿verdad? sobre todo los padres pero es muy lindo. Una vez un niño de primer grado me dice, y me se quedó en el recreo, Tichénela, ¿a vos te gusta eso de la paz, verdad? <ríe> y yo sí, César, ¿por qué? Y hey, no, es que, como nos pones así a veces musiquita de esa, y, ¿y a vos qué? ¿Qué te parece a vos? Ah, no, me gusta mucho seguirlo haciendo. Oh, okay. Lindo. Sí, lindo. Bueno, entonces, eh, con esto. Termino, bueno, no con una canción, hablando de las estrategias, ¿verdad? Y de que siempre los ambientes sean agradables, bonitos, positivos. Bueno, esta canción es de una compañera muy joven, muy talentosa, que se llama Rebeca Madrigal. Y habla de, de crear algo mejor, de crear algo mejor, ¿verdad? Y entre todos lo podemos hacer. Eh, y este es el tipo de canciones que podrían ustedes o ponerle a los chicos o cantarles, ¿verdad? Que ellos entiendan que es crear gente, todo lo hacemos, lo construimos.